...acogiendo en parte la solicitud nuestra como abogado de él... ...en el sentido de que el Ministerio Público y los querellantes... ...lo habían acusado de cometer asesinato... ...y nosotros sosteníamos, sostuvimos en la audiencia... ...que no existía premeditación ni acechanza en este hecho... ...que fue un hecho fortuito... ...todo el mundo conoce en San Francisco de Macorís ...al ingeniero Martín González... ...y sabe que fue un asunto de una discusión que no debió ocurrir... ...pero que lamentablemente ocurrió... Y entonces eh, la juez acogió nuestra solicitud y varió la calificación jurídica, lo que significa que ya no vamos a hablar de asesinato en un juicio de fondo. La decisión de, de, del tribunal, yo la acepto, pero, pero no la comparto. Eh, el Ministerio Público y los actores civiles y querellantes que representamos nosotros le dijimos al, a, al tribunal que se iba a aprobar el asesinato con dos pruebas: con una adolescente que estaba en el lugar del hecho. Y con la esposa de, de, del ingeniero muerto. Así que sigo entendiendo que ahí hubo un asesinato, premeditación, acechanza y alevosía. No, y alevosía porque no solamente él mató al esposo, sino que también hirió a la esposa. Él tenía una intención de matar. Y por tal razón, aunque la juez dijo que no había premeditación y la había, porque él no tenía el alma, el alma la fue a buscar a su casa y duró como 15 minutos, tuvo un, dese un deseo un pensamiento de venir a matar. La asechanza está bien, pero la alevosía hizo un crimen crime muy aleve. Aleve qué significa que él tenía una intención genuina de matar. Como lo hizo, y no solamente al, al, al ingeniero muerto, sino también a la esposa, acabar con una familia desde el punto de vista físico. Nos sentimos tristes porque realmente pensamos que era un homicidio, un asesinato, porque prueba había suficiente y recuerda que fue un hecho horripilante. Y de casualidad, Martín González Marte, ese asesino, no tiene dos víctimas detrás de él, porque también le tiró a matar a la esposa de mi hermano. Y aparte de que deja tres niños en la orfandad y realmente nosotros vamos a seguir detrás del hecho para ver cuántos años podemos le puede cantar a esa persona